Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo darle brillo pegado a un key. Para mí lo ideal es, si tengo que escoger, escojo ya uno que no tenga que hacer esta técnica para ahorrar tiempo. Pero bueno, vamos a probar por ejemplo con el 808. Ya lo tengo aquí colocadito, un compás solo es suficiente. Voy a bajar el volumen porque aquí el sonido no es importante, lo, lo que importa es aprender la técnica. Lo mandamos a una pista, a una pista de, del mixer a una pisa he dicho podemos comprobar que no tiene agudo vamos a intentar dar agudo yo lo que hago cargo un patch con esto la entrada a la salida y me voy a hacer en paralelo un plugin de distorsión más un ecualizador primero voy a bajar la salida principal me voy a cargar un plugin de distorsión que va a ser el que va a crear nuevos armónicos para nuestro kit Puede ser cualquiera, luego ya eso va en función del gusto porque cada plugin pues añade una distorsión diferente, puede ser de tubo, de cinta, de transistores. Bueno, este en concreto tiene dos simultáneos, dos tipos de distorsión de tubo y de cinta. A mí me gusta primero darle a tope, achichararlo para notar los cambios. No sé qué nivel tienen ya de conocimiento de File Studio, pero bueno, sabrán que, o si no saben, se los digo, o lo digo ya. Que va por aquí el sonido y por aquí va doblado. Lo que pasa es que aquí le he bajado el sonido para que solo me venga por aquí. Tengo que intercalar también un ecualizador para quedarme solo con los brillos de la distorsión. Como es solo para hacer un recorte, me da igual. Voy a utilizar el que viene por defecto. Voy a enganchar este aquí, esta aquí. esta aquí. Ahora si le doy play, me va a venir por aquí el kit y lo va a saturar a lo bestia. Ahí lo tiene. Ahora, para quedarnos solo con los agudos y, o con medios, para añadirle pegada, si le añadimos medios al kit, pues vamos a ganar más pegada. Los agudos también pueden ayudar, pero sobre todo la misión de los agudos es darle brillo. Voy a escoger lo que es un preset de corte, de alto y de bajo. Así ya solo al mover esta perilla, le voy a ir quitando graves, pero le voy a dar play para escuchar. Incluso puedo acentuar algunas frecuencias en concreto. En fin, eso ya tiene un mundo de posibilidades, ¿verdad? Bueno, yo cuando tengo ya algo que más o menos me gusta lo que hago que ahora le voy a dar volumen ya a la salida que va directa y la que viene distorsionada la pongo a cero. Le doy a play y voy subiendo hasta que me guste. Una cosa así. Y ahora le doy otra vez play, pero ya lo que voy a moverme con la perilla de frecuencia para poner, digamos, el nivel de... El nivel no, para poner el ancho de banda de esta distorsión con el grosor que me interese. A ver. Bueno, no me gusta del todo, pero es simplemente para hacer un ejemplo.